Bueno, pues ya estamos nuevamente aquí con ustedes, mi amado, mi amada. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están aquí? Nosotros contentos, felices de estar Así Y somos es. sus amigos. Sus amigos, Elida Madrigal. Y Rafael Cavazos. Que el Señor les bendiga en este momento, en este tiempo que lo dedicamos para el Señor para su honra, gloria y alabanza y para usted también, porque es importante eh, tomar en cuenta siempre a nuestro Padre Celestial en todo lo que hacemos para así enviar es. su palabra y que Él nos dé el, el, el discernimiento, la sabiduría para hacerlo, la palabra que tenemos que hablar en su nombre, así de que pues le damos la honra y la gloria a nuestro Dios por este tiempo que nos da. Uh -huh. La vida, la salud, todas las bendiciones que él, él ha derramado sobre nosotros. Así es. Y eh, Si ya leyó hoy en, en el encabezado un momento de reflexión, tema La Oración Eficaz Silenciosa. Amén, bueno, así estamos, es. Usando un pasaje bíblico, obviamente, para hablar al respecto. Eh, así es. Pero... Que hagamos de esto algo que valga la, la pena para ustedes sí. y que también nos sirva a nosotros para también crecer espiritualmente. Claro, claro, en primer lugar. Ya que ese es el propósito, que haya un crecimiento espiritual. Que haya un crecimiento, amén, así es. Porque si no hay ese crecimiento espiritual, pues nomás estamos hablando. Exacto, así es. Y yo no quiero nomás estar hablando. No, no, no, no. no. Eh, deseamos con todo nuestro corazón que cada palabra que salga de nuestras bocas vengan a ser para la perfecta edificación de la vida de, de las personas que puedan estar viendo y escuchando. Así es. Y que al compartir este video, sí. las demás personas reciban Así. esa porción de bendición. Que, que estamos anhelando y que estamos amén, deseando. Amén. Poner en práctica su palabra. Así es. Y creer con todo nuestro corazón que él puede hacer lo que Ni nos imaginamos. O sea, que es imposible para el hombre, para Dios no es imposible. Ahora el sí. tema es la oración eficaz pero silenciosa. Hay muchas formas de cómo orar. Sí. Muchas. Pues sí, muchas. Sí, sí. En realidad sí. Eh, Uh, nosotros que hemos practicado de, de la oración por muchos años lo hemos hecho en diferentes formas diferentes, en diferentes maneras, maneras así es con así resultados es. también pues diferentes en, según diferentes. cada caso o sea, sí, sí eh, así es así es pudimos verlo y, y, y lo queremos seguir viendo de que en ocasiones Dios contestaba de una manera tan inmediata. Amén. Y que en otras ocasiones, pues, no era así. Se tardaba un poco, eh, pero... Pero contesta, la bendición llega. Contesta, sí. En su momento la bendición llega. Llega, llega. E y para eso no hay más que el creer en el Dios grande, fuerte y todopoderoso. Así es. Amén, amén. Así Cuando es. nosotros podemos poner esa fe, esa confianza en el Altísimo... Y lo hacemos de la manera correcta, uh -huh. vamos a tener mejores resultados. Claro, claro que sí. Nosotros es, mismos, sí. todos los días, estamos experimentando una nueva experiencia. Todos los días. Así es, todos, todos los días. Todos los, días, todos todos los días. días. Un nuevo amanecer. El Señor nos da diferentes, diferentes. Eh, cosas, diferentes maneras de, de, de ver todas las cosas, este. Así es, entonces, como para Dios no, no hay nada imposible. Así es. Entonces, lo único que tenemos que hacer es creer. Creer. Confiar. Y me gusta la porción que vamos a estar leyendo en un momento, uh -huh. Tomás. Eh, como de una manera silenciosa, uh -huh. sin extremos ni nada de eso. Dios puede dar una respuesta Amén. a quien necesita esa ayuda o esa claro, bendición. Claro que sí. Entonces, yo espero que usted ponga el suficiente cuidado, la, la suficiente eh, pues, la por, atención. Sí, sí, por, por, por lo que por lo que tú anheles, por lo que tú desees en, en, en la vida, este, a hacerlo de una manera. Eh, eh, pensando eh, en el, el señor, pensando en el señor, humildemente eh, puedes eh, um, derramar tu alma, tú, tú puedes, puedes llorar, puedes, o sea, dependiendo de la, la necesidad que tú tengas, confiando uh -huh. en él, porque él, él está eh, en, en él, él nos ve, él nos escucha en, a donde quiera que nosotros vayamos, él ahí está. Entonces si hay una necesidad en, en la familia, en, en una amistad, la necesidad en el país eh, por lo que se está pasando, pero que la gente crea con todo su corazón que Dios puede cambiar las cosas, el Señor las cambia, pero tiene que haber esa esa actitud de, de humildad delante de, de Él, Así de es. humillación delante de Él, Así eh, eh, para, que, para que Él vea. Porque él ve el corazón de las personas. Así es. Él ve el corazón, entonces creyendo y confiando que él lo hace, él lo hace. Uh, aunque, aunque la, la, la visión eh, tardare, dice la palabra, uh -huh. eh, Esta llegará. esa llegará. Lo que tú deseas, a lo mejor va a tardar. Pero no dejes de confiar que el Señor lo va a hacer. Así es. No dejes de confiar, porque si ya dejas de confiar, entonces ya hay duda. Así y si es. hay duda, pues pues no, no, no hay. O sea, no es bueno, no es bueno. No no dudar, esperar. Bueno, eh, ahí está nuestra fila, amiga. Eh, ¿Qué tal, hermana? Eh, Mar, Mar, Dios te bendiga, Mar. Bendiciones. <ríe> Así ella ha sido es. muy fiel, ha estado Un fuerte muy, abrazo, muy pendiente. te amamos el Señor. Y esperamos que no, que no me equivoque, iba aquí para que se corte otra vez. Ah, no, la vez <ríe> pasada se, se cortó. Sí. Se cortó y ya. Uh -huh. este, pero, sí, la, la cuestión de la oración es bien bien bien bien importante. Así es. Y cada persona va a estar orando realmente diferente, porque cada quien somos diferentes. Diferentes, sí, claro. <ríe> pero... La oración eficaz la oración es eficaz. la que llega al trono del Señor Pueden. y Él da respuesta sí, sí. ¿Amén? a las peticiones que le hagamos. Así y una es, de las formas, es. no es la única, uh -huh. una de las formas más eficaces es la silenciosa. La silenciosa. Es la silenciosa. Claro, así al estar es. frente a la cámara y los micrófonos. Uh -huh. Pues no podemos estar silenciosos nada más. Porque no. no. Pues no. <risa> no, no a no. lo mejor no, no se entendería Sí, no. No, no. Pero es la, la oración personal. Sí, sí. La oración personal, cuando tú apartas un momento eh, y lo haces, uh -huh. la respuesta puede ser mucho más efectiva. Claro, claro que sí. Claro que sí. Así el, el Señor nos, nos dice que cerrar la puerta uh -huh. en tu aposento, en tu, en tu cierra, cuarto, cierra o, o en, en el lugar donde, donde uh -huh. tú puedas estar, puede ser hasta caminando o en el carro, eh, o tu vehículo que tengas, eh, la orilla de la playa, eh, o en el parque. Eh, donde tú puedes estar solo o sola. Es que el, el, el altar mm. eh, eh, es en nuestro corazón. Es, es, eh, exacto, nuestro corazón. es aquí mismo. El, el altar, sí. Es aquí y, mismo. Y, y, y estar este, eh, eh, concentrados en, en el Señor. O sea, el, el foco, como se dice, el, el foco es eh, en el Señor. Nuestra mente, o sea, que nuestros ojos no se desvíen a, a otro lugar. Porque es muy fácil distraerte. Así es. es muy fácil distraerte. Pero... En, en este momento vamos a empezar a leer este, ahí en el primer libro de Samuel, en el capítulo 1. Ajá. Aquí viene una historia que decíamos compartirla contigo. Así es. Y por eso tenemos que usar las escrituras. La porque yo bien. quiero que Dios a ti también te conceda la petición de tu corazón. Sí, amén. Como nosotros también estamos esperando claro, un, una respuesta del Señor en nuestra petición especial que tenemos para, para con Él. Sí, amén. Entonces, leamos ahí entonces y vamos a, vamos a ver está. desde el principio de la historia, eh, aquí en, en el verso 1. Sí. Y no, no se me confundir ahí cuando veamos ya eh, el verso 2. Ahorita voy a tratar de, de aclarar un poquito esa situación. Sí. Eh, pero lo que Dios puede hacer. Uh -huh. Lo que Dios puede hacer a través de esa oración silenciosa. Y empezamos Cierto. ahí en el verso 1 Así es, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo, que Él nos, nos guía a toda verdad, a toda palabra, uh -huh. que podamos este a poder explicar este, este mensaje. Nos dice así en eh, 1 Samuel: dice hubo un varón en Ramatán, Ramatán de Sofín del monte de Efraín que se llamaba el hijo de, de Jeroa, hijo de Eliu, hijo de Tou, hijo de su efrateo. Ok, dice aquí como hijo de, hijo y de, hijo de, hijo de. Uh -huh, ok. Uh -huh. En esos tiempos Las descendencias eran muy importantes Sí, que se quería saber de, de qué rama de venía que, De dónde venía, Sí, sí, sí. Entonces Aquí en este verso 2 Para que no haya confusión Ahorita vamos a, a, a tratar de Ahí aclarar un poco más uh -huh. Y tenía me Dice, y tenía él dos mujeres Tenía dos mujeres, ¿eh? Ojo, el, tenía dos el, Sí, el nombre de una era Ana uh -huh. y el de la otra era Penina. Y Penina tenía hijos, más Ana no tenía hijos. Y esa es la, la cuestión. O sea, él amaba a Ana, uh -huh. pero como no le pudo dar familia, ya que ellos venían de familias. De familias, sí. Uh -huh. Entonces, Quería... Ana permitió Ajá. que una... Que se, haya, haya, que, que, que se llegara a su sierva. De, de... Una sierva de, le sirviera como mujer también, uh -huh. para ver si le podía dar hijos. Le podía dar hijos, sí. Ajá. Y sí, le dio un montón de hijos. Uh -huh. Pero Ana no podía tener familia. Exacto, exacto. Y fíjese lo, lo que sigue diciendo aquí esta historia. Dice, y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios. A Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ovni y Fines, sacerdotes de Jehová. Ok, fíjense, aquí también está hablando de los hijos de, de Elí, uh -huh. que era el sacerdote, que eran los, los hijos los, los que... Los hijos, sí. Los, los ayudantes, vamos los a, ayudantes, a llamarles así, sí, ¿no? Claro. Entonces... Fíjese cómo las es, descendencias es, son importantes, en, sí. y sobre todo en aquel entonces que, que no estaban tan poblados como ahorita nosotros, que ya somos sí. millones y millones y millones a través sí. del de, de mundo. Y subían a ofrecer sacrificios. Y subían a subir a, a hacer sacrificios. ¿Por qué? Porque era la costumbre. Era la ofrecían, costumbre, la, la, la tradición. ¿Sí? sí, se ofrecían las, eh, las, las ofrendas. Las que, ofrendas, sí. Y todo eso, ¿no? Este Y sigue diciendo ahí... Y cuando llegaba... Eh, sí, y el cuatro, es decir, cuando llegaba el día en que el cana ofrecía sacrificio, daba a Penina, su mujer, a, a todos sus hijos y a todas sus hijas, de, de cada, cada, cada uno su parte. Uh -huh. Pero Ana daba una parte, pero Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Fíjese que aquí hay un, un punto bien importante. Uh -huh. Tenía que hacer línea para ofrecerse los sacrificios. Sí, sí. Porque eran los asaderos tremendos que había antes, en aquel entonces ofrecían pues de, de pues, todas clases de, de, de animalitos sí, para los corderos X. Sí. Uh -huh. y, y habla aquí que él les daba a, a la familia uh -huh. a, lo cada, que iban a, ofrecer, a cada uno uh -huh. y, sí, y cuando llegó el día el cana ofreció sacrificio daba a Pelinas, su mujer a todos sus hijos y a todas sus hijas a cada uno una parte. Una parte. Pero ojo, fíjese bien lo que dice aquí el verso que sigue, el 5. Uh -huh. Pero a Ana, uh -huh. pero a Ana, daba una, daba una, parte, una... una parte escogida. escogida. Sí. Escogida. Había una diferencia. ¿Por qué? Porque Aunque, sí. era, era su... Eh, era su esposa. La, la esposa esposa. Y la amaba, la amaba. Y la amaba. Uh -huh. Aunque Jehová... No le, había. no le había concedido tener hijos. Ajá. Y por eso el canal se acercó a la otra mujer. Sí. A Benina. Pero, por eso te dije que iba a, a tratar de aclarar de un, aclarar poco, un eso, poco, sí. Sin profundizar más claro. sobre el asunto. Claro. Este. Pero fíjese cómo era la cuestión de esta familia. Uh -huh. Y aquí empieza. Un, un, relato. un relato, veamos el verso 6 Y su rival La irritaba Y enojándola Y entristeciéndola Porque Jehová no le había Concedido tener hijos O sea, ella como si sí pudiera Tener hijos uh -huh. Y tuvo un montón, hombres sí, y mujeres Sí, sí No, pues la fastidiaba Sí, sí la ¿Por fastidiaba qué? Porque sabía que él no La podía. amaba a ella no tanto a Penina, uh -huh, sino a Ana. Para. El Cana era una mujer para satisfacer. Sí, sí. Pero a Ana, uh -huh. la verdadera esposa, uh -huh. la tenía en un lugar especial. Sí, porque la, la amaba. La amaba. Uh -huh. Porque no hablas lo mismo de, de, de Penina. Sí, no. De que la amaba. Y le daba a cada quien. Sí. Estaba contento porque le, le dio familia. Sí. ¿Por qué? Porque él en él, aquellos años tenía que tener descendencia, descendencia. porque pues, era mano de obra también. Sí. ¿Verdad? Entonces, verso 7. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová y la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. La, la fastidiaba. Sí. Entonces, a, al estar fastidiando, pues hasta el hambre se le iba. sí. Sí, sí. Y le puede suceder a cualquier persona. Claro. Si no estás teniendo eh, eh, esa satisfacción Ajá. de darle a tu marido un, un hijo, lo que más quiere, lo pues, que eh, sea. Eh, pero hay una contraria ahí. Uh -huh. Pues. Eh, que te está ahí fastidiando. Pues sí, como cuchito de palo. Sí. No corta, pero como mayuga, ¿verdad? Ajá. Entonces, esto era lo que estaba ahí pasando con Ana. Y con Penina, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, Entonces, y, y el 8 dice, y el Cana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que diez hijos? Pues sí, él uh -huh. podía pensarlo de esa manera, pero no estaba entrando pero... al corazón de ella. Exacto. Si yo te soy mejor que 10 hijos, ¿por qué? Porque se veían eh, con placer. Sí, sí, sí. Pero no había esa relación de familia ya. Sí. ¿Por qué? Porque. No, si la, la, yo, Dios, Dios no, no había obrado en ella. Sí, si la satisfacción que ella quería tener era tener un hijo de gana y no eh. lo tenía. Y esa era su aflicción, ¿Sí? su aflicción de espíritu. Y, y que la otra le estaba ahí martillando siempre, ¿verdad? Sí. Y a veces tú eres la, la buena y, y no le puedes dar un hijo. Sí. Ay, me imagino, ¿verdad? Pues, sí, sí, sí. Le, eh, era una, una, una mortificación muy, muy, muy grande dentro de, de ella, en su corazón. Y, y se levantó Ana después de que hubo comido y bebido. En, no, no, no, ¿dónde vas? Es en, en el, el ocho. En el... Ah, ok. Y el Cana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Y por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que diez hijos? ¿Y, y, luego? y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo y mientras el sacerdote Eli estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová Ajá. ella sí uh -huh. ella con amargura de alma Fíjese, aquí con, eh, va a empezar lo, lo bueno de, de, de este relato. De este comentario ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Cuando tú estás orando, ¿cómo lo haces? Aquí tenemos este ejemplo de Ana. Así Ana es. dice que con la amargura de alma. Uh -huh. Porque no había tenido el, el privilegio, el pri el privilegio de, de tener familia. Uh -huh, de concederle un, un hijo. Pero estaba orando a, a Dios. Ajá. ¿Y lloró? Abundantemente. abundantemente. ¿Cuánto es abundantemente? Pues mucho. Mucho. Mucho. ¿Qué tanto? No no sé. Uh -huh. Dejaría ahí un charquito, no lo sé. Pero lloró abundantemente. Sí, así es. Cuidado cuando la gente puede orar de esa manera. Uh -huh. Y esto me hizo recordar cuando teníamos la librería en McAllen, uh -huh. El lugarcito que teníamos ahí para orar. Amén. Así es. Me recuerdo que nos llegaba de vez en vez uh -huh. una personita de México. Sí, así Y es. le gustaba ir allí porque era como un aposento alto que teníamos. Sí. Y le gustaba ir ey, porque ella, le, ey, le apoyábamos en la oración. Sí, ella ya sabía que ella podía llegar ahí y poderse hincar y orar al Señor. Y, y sí, pues la, la, la apoyábamos en la oración. Eh, entonces, ¿sí? pero una ocasión muy en especial. Miren, tus lágrimas y, y de su nariz sí. salían. El, el agua, eh, las lágrimas. Eh, el, el, lo, lo, lo que conocemos como el moco. El ¿verdad? moquito, el moquito de agua. Eh, abundante. Uh -huh. y, y me, me acuerdo aquí de ese detalle de, como Ana de Ana, ¿verdad? de Ana, sí qué hermoso es cuando mujer, me pongo chinito <risa> eh, porque vuelve mi mente a aquel momento cuando sí. esta mujer estaba en sí. ese día en especial. Así es, este y es que tenía una necesidad. Tenía una necesidad. Y, y, y eso... eso su, su actitud fue así. Y ahí en ese aposento alto que teníamos nosotros, dentro de una librería, esa mujer encontraba refugio. Así es. Así es. No era un templo, Antes de, de ella irse a, a compras, sus compras y todo, no. ella iba y se hincaba y lloraba a Dios. Así es, porque estábamos en un lugar muy céntrico. Sí, sí, sí. Y entonces...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 Y vamos a leerlo un poquito despacio. Sí. Hizo voto. Hizo voto. O sea, hizo un compromiso con Dios. Así es. Amén. Amén. Como diciendo el Señor, aquí estoy. Pero ese es mi compromiso. Uh -huh. Sí, sí. Ese es mi compromiso. Sí. Porque dice, diciendo, uh -huh. Jehová de, de los ejércitos. ejércitos, si te dignares mirar la afición uh -huh. de tu sierva, y te acordares de mí. Y no te sí. olvidares de tu sierva. Fíjese la, la, la actitud que estaba tomando ahí Ana. Y no te Por te eso estamos hablando de la oración silenciosa eficaz. Sí, así es. Y no te olvides de tu sierva. Que dieres a tu sierva. Uh -huh. Y aquí menciona varias veces sierva, sierva, sierva. Uh -huh. Así nos consideramos delante del Altísimo. Cuando estamos orando, Así es, sí. esa es nuestra condición cuando venimos ante el Señor. Acuérdate, Señor, de mí. Uh -huh. Y que Él vea, que Él vea, pero que vea verdaderamente a Dios. Que lo estamos haciendo con toda verdad, que lo estamos haciendo ¿Ven? con toda sinceridad. Sí, sí, porque Él ve el, lo, la profundidad del corazón. Entonces. Esto cuando lo podemos realizar las cosas pueden cambiar. Sí, amén, amén. Así es. Las cosas pueden cambiar por eso quisimos usar este pasaje uh -huh. para poder dar un, una panorámica de cómo podemos obtener de Dios una respuesta a nuestra petición amén. o a nuestra necesidad. Así es, así es. Y dice... Sino que querías a tu sierva un hijo varón uh -huh. Y le dice Qué es lo que iba a hacer yo Ella, lo, Porque yo él, iba, iba a ser un hijo nazareno sí Que no pasaba eh, La navaja por, por, por, Como en el caso de Jesús ajá, ajá. Y Que eh, eh, él era nazareno uh -huh. No pasaba navaja por Por, por, por su, su cabeza. cabeza verdad Y, y, le, ¿Y, si y lo, el, Yo lo dedicaré A Jehová todos, Todos los días, los días de, de su vida. vida Fíjate nada más Todos los días de su vida No tenía vida. familia uh -huh. Y si le daba a uno, se lo quería dedicar al Señor para siempre Wow Para que le sirviera a él Esto nomás es para que nos demos cuenta De que a veces nada nomás Estamos pidiendo para mí, para mí, para mí, para mí, para mí uh -huh. Pero no para darle a Dios Exacto, exacto Ella estaba pidiendo un hijo para Ofrecérselo al Señor Pero para siempre Para siempre, para siempre y nosotros cuando venimos ante Dios, uh -huh. quiero mi salud, Señor. Quiero la eh, prosperidad bendíceme y, y, y quiero esto, esto y otro. quiero lo otro. Y quiero aquí, quiero acá y quiero allá. Pero, y qué no, es diferente no, es cuando sí. la actitud de Ana nos demuestra sí. otra condición, otra forma, otra manera de cómo solicitar sí. algo de Dios. O, o, o momentos de, de gratitud, de agradecimiento de, de, de, de alabanza de honrarle, de glorificarle de de, de, de, da, de de darle al Señor lo que Él merece o sea Exacto. entonces cuando tú estás orando estás pensando más para bendecir a Dios o tú nomás quieres la bendición de Dios uh -huh. le voy a decir nada más esto el 99.9% 9 eh, es yo, yo, yo, yo, yo, yo. El yo -yo. <risa> el yo, yo. Sí, sí. Y empezamos a jugar con el yo, yo. Y ahí va, y ahí viene. Y, y... Mi amada, mi amado, esa es una realidad. Sí, es, sí, es necesario. No estamos inventando el libro negro. Reflexionar, aquí. Reflexionar, reflexionar. Por eso son un momento de reflexión. Sí, así es. Y cómo es la oración eficaz silenciosa. Uh -huh. Nosotros estamos aquí reflexionando, porque hasta uno mismo cae sí. en, en, en, en, esas en, en esas situaciones su, uh -huh. que a veces no son tan convenientes. Sí. Pero siga poniendo cuidado. Uh -huh. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Fíjese, ahí estaba el, el sacerdote Elí sentado ahí junto eh, a un muro. Uh -huh. una, o un pilar, ¿verdad? Y estaba observando la boca de ella. ¿Por qué? Porque estaba en silencio. Uh -huh. Pero movía la boca nada más. Y siempre hablando humanamente. Siempre pensamos lo, lo, lo, lo, lo, lo negativo. Lo negativo, sí. Lo que no debemos de pensar. Sí, sí, sí. Y esto es bien común, ¿verdad? ¿Verdad que es bien común? Sí, okay. es, es lo más uh, común. Uh -huh. pero, pero, pero Ana... Pero Ana hablaba en su corazón. Ana hablaba en su corazón. Uh -huh, uh -huh. Usaba los labios porque, bueno, estaba dando una expresión. Hablaba en su corazón, en su altar, su altar, de uh -huh. su corazón. Y solamente se movían sus labios. Exacto. Entonces, era una manera de cómo Eli se dio cuenta que sí estaba orando. Ajá. Pero no oía nada. Y bueno, pues, ¿esta que está haciendo? ¿Verdad? Sí, sí, sí. Y, y su voz no, no se oía. Y Eli la tuvo por ebria. Fíjate, fíjate en lo que pensó él. Dijo, no, este de seguro que se echó... Su... Se, le, se le pasaron Ajá. las copas. O sea, sí, sí, sí. ¿Y, ¿Y qué? ¿Cómo somos dados? A malinterpretar, malinterpretar lo que estamos oyendo, sí, porque sí. no estaba escuchando, no. Estaba, estaba viendo. Sí. Y, y era el sacerdote. Y vi el pensamiento del sacerdote. Dijo, no, esa está bien ebriando, mira. No está ahí más que balbuceando ahí. Sí. ¿Qué, qué, qué cosa, no? Cuando. Sí, sí, sí. Pero fíjense lo que sigue sí. más adelante. Entonces le dijo Eli ¿Hasta cuándo estarás Ebria? Dirige tu vino, digiere tu vino. Entonces, y Ana le respondió diciendo: No, señor mío, yo no soy una mujer atribulada, yo soy una mujer atribulada de espíritu. Ahí está hablando del espíritu, ¿te das cuenta? Sí, no he bebido vino ni sida, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Esa era es la condición de ella, pues estaba en silencio pero sus labios se alcanzaban a mover porque estaba orando con intensidad. Uh -huh. Estaba orando así es. fervientemente delante del Señor, pero no expresaba las palabras a, a, a, a oídas de nadie. De nadie, nada más ella sabía. Ella, ella sabía el lo señor. que estaba dentro de ella. Ella sabía y el Señor solamente. Así lo haces tú cuando estás orando. Uh -huh. Es pregunta. Tú lo haces así. así? Uh -huh. Mira, normalmente vos dijiste que el 99.9% no es así. ¿Y por qué? Porque siempre estamos pensando más en nosotros uh -huh. que sí. en bendecir al Señor. Sí, sí, sí. Y sigues diciendo. Dice el 17, y Elí respondió y dijo: Ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Uh -huh. Dice. Fíjate que qué, qué interesante está aquí esto Estamos ahí en el, en el verso 17. 17 Elí respondió y dijo Ve en paz O sea yo creo que él mismo reconoció Que se había equivocado Sí, sí Pero como siervo de Dios Era un sacerdote Sí, sí. La despacha le dice Ve en paz Ve en paz Ve en paz. ¿Y, el Dios, ¿Y qué le dicen? Y el Dios de Israel te otorgue la. Petición? Y el Dios de Israel. Ajá. El Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Que le has hecho. O sea, él okay. reconoció que se había sí. equivocado, la había juzgado mal, uh -huh. pero le está diciendo, ve, vete en paz uh -huh. y que Dios te conceda la petición de tu corazón. ¿Cómo la vería? ¿Qué le pudo decir esas palabras? Sí, pues, eh, me, me, me imagino, pues, cómo la vio, pues, pues, él, él, él, él la juzgó que estaba ebria. Y, y, pero... y me vuelvo a recordar aquella ocasión tan especial. Muchas veces fue esta mujer, pero esa fue especial. Sí. Sí. Y yo pude sentir, porque le acompañé en su oración, uh -huh. puse mis manos sobre ella, uh -huh. ...dándole confianza... Sí. ...de que Dios... Que, que si ...de que Dios le, iba a hacer algo en ella... ...obrara en, en ella en su petición que ella tenía... ...en su necesidad... ...y en una siguiente ocasión que ella regresó... ...llegó agradecida... ...sí... ...sí, muy agradecida... ...quiere decir que Dios contestó su oración... ...amén... ...y ella dijo... "Halle tu sierva gracia delante de tus ojos... Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Gloria, o sea, ¿qué, ¿qué pasó? Confió, Confió en la voz del uh -huh. siervo, uh -huh. del sacerdote, se fue confiada, uh -huh. sintió que Dios le había dado ya la respuesta sí y que todo era cuestión nomás del tiempo. Sí, nada más. Cuando hay esa, esa confianza, cuando hay esa seguridad... Ella sintió la paz, sintió la paz. Sí, porque del Señor, el, el, la, el, el la, y le dijo: Ve en paz y se fue en paz. Se fue en paz, sí. ¿Verdad? Así Entonces, es. Aconteció que. Al, al, el 19. Y, y levantándose de mañana, dice: Adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y el Cana se allegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Fíjense, ahora sí, el Cana, su, su marido, algo sintió diferente en Ana. Sí, sí, sí. La amaba. Uh -huh. Pero ahora se acercó uh -huh. con toda la intención de dar una respuesta a Ana, a Ana. de parte de Dios. Uh -huh. Fue una Reacción. Una reacción. Y cuando se acerca a Ana, uh -huh. ¿pudieron concebir? Pudo concebir, O sí. pudo conseguir, sí. eh, concebir ella. Uh -huh. sí, y, ¿Y el 20? Y aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel. Diciendo, por cuanto lo pedía Jehová. Eso es lo que significa entonces Samuel. Una respuesta de Dios. Uh -huh. Entonces, imagínense. Tuvo que pasar todo el proceso de, de, de, del embarazo. Sí, sí, sí. Pero fue en esa ocasión que el gana viene a ella de una manera más especial. Sí. Y el resultado fue que nace Samuel. Sí, así es. O sea, sin se, se, se embargo con, con, sí. Con, concibió, sí. Uh -huh. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y, y su voto. O sea, volvió a ir religiosamente. Sí, religiosamente. Y, es, y ese es el problema, que muchas veces hacemos las cosas muy religiosamente. Re religiosamente, sí. No las hacemos con fervor, no las hacemos con... Con entrega no, no lo hacemos con la pasión que debiera de ser. Con ese anhelo, con ese deseo de, de hablar con el Señor directamente y que Él conceda eh, eh, eh, exacto. la necesidad que hay. Entonces, eh, sigue diciendo entonces, el 22. Eh, pero Ana no subió, sino dijo a su marido: Ya yo no subiré hasta que el niño sea destetado para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Ya estaba ya totalmente dispuesta. Sí, ya me así, lo dice el Señor. Así lo ofreció. Lo voy a llevar hasta que ya el niño pueda valerse por sí mismo sí. en su comida. Uh -huh, exacto. ¿Por qué? Porque, porque, el, lo lo, lo, porque lo iba a dejar. Porque lo iba a dejar. Entonces... Iba a pasar pues, un, un, un tiempo que que, que, que, que las criaturas ya ya no necesitaran de la mamá. De la mamá. ¿Verdad? De, de amamantarlo, sí. Es, es, exacto. Entonces el can a su marido le respondió, haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, y solamente que cumpla Jehová su palabra, y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Y es que posiblemente eh, lo desetó, a lo mejor después de los seis o ocho, diez meses, un año, yo no sé. Sí. Este, y no nos vamos a meter en esa profundidad. Claro, claro. Después El que, 24. Después que lo hubo desetado, lo llevó consigo eh, con tres becerros, una efa de harina y una vasija de vino. Y lo trajo a la casa de Jehová en Silo. Y el niño era pequeño. Uh -huh. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí. Ese era la, la, los tiempos de sacrificio que se hacían antes, lo, lo, los votos que iban presentaban. Sí. Normalmente eh, eran, se asaba mucha carne. Sí, sí, ¿verdad? sí. Eh, que la quemaban que, ahí. Que derramaban la sí. sangre. Este, eh, eran las costumbres que se hacían en, en aquellos años. Uh -huh. Y, y ella dijo, oh, Señor mío. O sea, ya se, se encuentra ahí con Elí. Uh -huh. uh -huh. Y dijo, oh, Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. ¿Por qué se lo tuvo que decir? Para recordar, pues porque iba gente. Recordarle. Y, y para recordarle uh -huh. que ella era la que había estado allí orando. Que parecía ebria. Que, que la porque estaba ahí bien, bien borrachita. Y dijo: Yo soy aquella mujer que, que estaba aquí orando. Sí, sí, sí. ¿Y qué le dice? Por este niño oraba. Y Jehová me, me dio lo que le pedí. Fíjese que qué hermoso. Ay, sí, her, sí. Hermoso. Ahí le está diciendo a Elí: Mire, esta es la criatura por la que yo estaba orando. Uh -huh. yo me, me supongo que Elid se puso gozoso. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque había recibido ella el milagro de el poder milagro. conseguir. Así es. Y ella estaba cumpliendo con lo que le había su ofrecido voto, su, al Señor. Sí. Uh -huh. Y para terminar... Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva... Y será de Jehová y adoró allí a Jehová. Es Qué es tremendo. Sea que, que, imagínate, después de decir tanto, una criatura uh -huh. para de, dedicársela a él, al Señor, para que le sirviera para siempre. Algo hermoso, algo precioso. ¿Qué esperamos de esta narración, de este, porque fue todo el capítulo 1 que nos demos cuenta de cómo estamos orando. Y esto no es por ti, sino también es por mí o por nosotros. Sí, por, sí, sí, por nosotros. Que nos sí. demos cuenta cuál Así es la es. actitud que tomamos cuando estamos orando. Si es que oramos. Sí, sí, <risa> si sí. Si es que oramos. De que para Dios no hay, no hay nada imposible. Pero una oración silenciosa Puede tener grandes resultados. Así es. Y no tiene que ser siempre así, una oración silenciosa, porque no te vas a confundir con eso. No siempre tiene que ser así. Pero cuando tú lo haces desde adentro de ti y lo puedes expresar al Señor, uh -huh. no sabes hasta dónde el Señor te va a dar la sí, respuesta. Pues sí. Necesidades tenemos, todo mundo tenemos necesidades. Yo mismo tengo necesidades propias. Así es, amén. Todos, todos tenemos necesidades. Anhelamos tener todo un canal de, de, de, de radio y televisión completito. Y Ay, estamos viendo en el Señor, gloria, señor. E, esa respuesta. Amén, amén. Es fácil. No, porque todo cuesta. Todo cuesta en esta vida. Y no hay los, las finanzas como para lograrlo nosotros por nuestra propia cuenta. Uh -huh. Pero estamos esperando en el Señor, el señor esa respuesta señor que va a venir del cielo Para Amén. nosotros. Amén. Y ustedes se darán cuenta el día que esto suceda. ¿Por qué? Porque mm. lo anhelamos con todo nuestro ser. Sí, lo amén, amén, amén, y ese es. ejemplo de Ana me demuestra que para Dios no hay nada imposible. No hay nada imposible. Entonces, mi amado, mi amada, ¿qué quieres tú de respuesta de parte de, de, del Señor? ¿Estás pensando solamente en ti? ¿O estás pensando en glorificar el nombre del Señor? Uh -huh. En lo que tú, en tu petición especial que tienes. Peticiones podemos tener Así muchas. Es. Pero cuando quieres algo especial, ¿te has pensado por ti? ¿O por alabar y bendecir el nombre del Señor? Ahí Ana, Así es. cuando fue al templo a entregar la criatura, uh -huh. fue a entregar lo que ella tanto an anheló. Lo que tanto an anhelaba. Así es. Y Así es. Mi amado, mi amada, que esto te sirva como de un gran ejemplo para saber cómo debemos de orar al Altísimo. Y ya no pienses tanto en ti, sino en lo que tú le vas a servir al Señor. Amén. O cómo tú puedes servirle al Señor y permite que Dios entonces se muestre y se manifieste en tu vida. Amén. Amén, así es. Y bueno, pues de así esta manera es. estamos terminando no sé si tienes algún Así más. Es. Sí, te, te, tengo aquí este, como nos, uh, nos dice, ¿verdad? Ahí en, en Primera de Pedro, uh -huh. este uno del 7 al 9, dice: ah, Para que sometida a prueba, uh -huh. para que sometida a prueba vuestra fe, mucha, mucho más preciosa que el oro, uh -huh. ¿verdad? El cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, uh -huh. sea hallada en alabanza. Gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo Amén. y a quien amáis sin haberle visto en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de nuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Y ahí es. está la, la base fundamental. Ahí está, ahí está, la salvación de vuestras almas. Para decir, y no, eso que, que, que sirve como, como un ejemplo, para que cuando tú ores, pide por la salvación de, de las almas, o sea, de la familia. Sí, amén. Que todos vengan al conocimiento, al conocimiento de Dios. De su palabra. Cuando Ana ofreció a su hijo, era porque, para que le sirviera al Señor. Ofrécele al Señor tu familia. Aleluya, así es. Y cuando digo, es que vengan a la, a la salvación, para que le sirvan al Señor. De, en la manera que ellos vayan a, a poderlo realizar. Sí, sí, sí. Pero, ¿por qué no un hijo, una hija, uh -huh, uh -huh. o el esposo, o, o, o tú mismo, eh, servirle al Señor? Sí, sí. En espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad, así es. ¿Por qué? Porque... La, la verdad es, es que el Señor está buscando obreros. Él sigue que quiera buscando ir obreros. Con él. Sí, sí. Que sí, nosotros decir, sí. vamos al Señor. Amén, y no estamos no, hablando amén. cosas materiales. No, no. Sino es la entrega de servirle al Señor. Tú no sabes a quién puedes tú bendecir. Si tú vas y les compartes, les testificas o les predicas. O les ayudes a orar. Sí es, amén. Pero tú, tú no sabes hasta dónde puede el Señor usar tu vida. Amén, tú, amén. Tú, no, no te lo puedes quizás imaginar. No, no, no Y si no, no sino, sí imagínatelo. Así el Señor es. usando tu vida para bendecir a otros. Amén, amén, amén, amén. Para la así honra y la gloria y la alabanza de nuestro Dios. Sí, así es, así es. Oremos. Aleluya. Y dejemos que sea Alabado el Señor glorificado quien haga sea. todas las cosas. Padre Santo. Del Señor. Le Gracias, adoramos señor. y le bendecimos. Gracias por tu bendita palabra, Señor. En ese momento, mi con esposo y yo oramos, Señor. En el nombre Por todas de las personitas que, que vean este video. Para que, Señor. Y que lo puedan entender, Señor. Sea con cada personita que vea. Y que cada uno de los que están y viendo y oyendo, señor, sí, señor, este video. En el nombre de Jesús. Que usted toque sus padre, vidas. Toque vidas, toque corazones, Padre. Y que se convierta en usted una herramienta. el único. El único Dios. Para pregonar padre. su palabra. Sí, Señor. Y el orar por las necesidades de los demás. Sí, señor. Que ya no sea tanto lo que pensamos para nosotros no, mismos, señor. sino que nos preocupemos por los demás. La salvación de las almas. Sí, Señor. ¿Por, ¿Por quién hay que orar? Sea su nombre, padre. Por los gobernantes. Sí, Señor. Toque las vidas de los por todos los magistrados. Sí, Señor. Por todas las personas que están en eminencia. Sí, Padre Santo. Quizás nunca sepan Loque que nosotros oramos vida. por ellos, pero que sus vidas, Padre mío. Que ellos sean bendecidos, sí, cambiados y transformados. Que hagan lo Imagínate que tu oración ojos, llegue sí, señor. ante esas personas. Que hagan lo correcto delante de Y ustedes, que cambie el rumbo de sus vidas. Sí, mi Cristo. Quite esos Que quite orgullos, vanidades y, y todo lo demás. Que la gloria los orgullos que se han echado fuera de sus vidas, Padre. Que en nombre de tú puedas Jesús, orar Interceder Cristo. Por aquella persona que el está el Enferma, santo, que está en una necesidad Jehová de los ejércitos En algo especial su nombre, Imagínate que Dios te esté usando a ti sí, señor. Para que tú intervengas oh, mi padre, Con esa petición santo. especial Sí, Señor Imagínate vidas Cómo Dios te corazón, puede utilizar señor. Que haya esa y que puede ser una oración Mirada silenciosa. Y, de la y que a lo mejor ni cuenta se van a dar de que tú estabas orando. Ay, Cristo, maravilloso es su nombre, Padre. Pero vas a ver los resultados. Ay, posible, ay, para usted, Señor. Toque vidas, toque corazones. Que el poder y tú vas a decir lo mismo Espíritu que le dijo Santo, Obre, obre, Señor. Obre en el nombre de Jesús. Ven paz. Aleluya. Ven paz. Que el Señor te otorgue la petición. Y que el Señor te conceda la petición de sí, tu corazón. Señor, sí, señor. Por lo que tú has adorado. Así sea. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y que el Altísimo sea honrado y glorificado sí, señor. en tu vida y en la nuestras vidas. De y que toda honra y que toda gloria y que toda alabanza se la brindemos de al señor. Alabanza, sí, Señor. Gracias, Padre Santo, por todas seas. las personas que han entendido este mensaje. Bendiga sus Gracias, vidas, señor, señor. y déle la respuesta, es. señor, a Bendiga sus peticiones. Señor. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Gracias, señor, por su grande amor. y señor, toda honra, toda gloria Padre. y toda alabanza sí, señor. en Cristo Jesús. Aleluya. Aleluya. Hasta amén. Amén. Sí, amén. Amén. amén. Amén. Y amén. Amén. Así pues es. Hasta aquí llegamos, mis, mis amados. Así es. Eh. Gracias, gracias, Mar, por estar eh, en, en este espacio, en el apoyo. Señor, te bendiga grandemente. Y gracias, gracias por estar compartiendo estos videos a las personas que los vayan a estar viendo más al rato, en la tarde, en la noche, a la hora que puedan. Que el Señor les bendiga grandemente. Amén el Señor sea con ustedes. Un abrazo en el amor Dios te bendice, mi amado. Dios para te bendice, todos. mi amada. Tú que estás viendo ahorita, recibe la bendición del Altísimo. Recibe la bendición del Señor. Amén. Bueno, hasta aquí llegamos y bendiciones. Bendiciones para todos y sigan orando. Sigamos orando todos por México, por Estados Unidos. Por y lo, por el mundo Por el mundo entero, porque hay conflictos. Pero... Dios tiene todo en sus preciosas manos Sigamos orando y confiando en el Señor Bendiciones para todos Así es, bendiciones ¿Qué pasó hijo?